vamos a hacer este ejercicio en el que nos dicen eh, que debemos trazar una recta horizontal del plano dado que está definido por h sub a y v sub a sus trazas y que esa recta horizontal ha de pasar por el punto c que también es del plano y conocemos c sub 1 que es la proyección horizontal de ese punto. Bien, eh, para esto tenemos que tener muy claro los tipos de recta y eh, la pertenencia de elementos al plano ¿de acuerdo? tenemos c1 eh, vamos a hallar c2 es decir la proyección vertical de este punto ¿vale? para que un punto esté en un plano lo que tiene que estar es contenido en una recta que también esté el plano ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es contener al punto c en un plan, en una recta que esté en ese plano ¿vale? Y esa recta que vamos a aprovechar ya directamente va a ser la horizontal que buscamos porque la horizontal tiene unas características especiales, ¿vale? Si es una recta horizontal de plano, quiere decir que su proyección horizontal será paralela a la H sub A, la traza horizontal del plano, y su proyección vertical, la de la recta, ha de mantener la cota, es decir, va a ser paralela a la línea de tierra. Así que lo que voy a hacer es precisamente trazar esa horizontal de plano que va a pasar por C para esto vamos a coger eh, la escuadra y el cartabón, nos vamos a alinear con la traza horizontal del plano h sub a y vamos a trazar la proyección horizontal de esta región que sería esta de aquí, eh, vamos a ponerle nombre, vamos a llamarle por ejemplo H1 en minúsculas puesto que se trata de una recta y esta sería la proyección horizontal de una recta eh, horizontal del plano y que en este caso va a pasar por C1 Si esta horizontal está en el plano quiere decir que su traza, sus trazas están en las trazas del plano ¿Cuál es la traza vertical de esta recta? Pues donde pierde todo el alejamiento y el alejamiento lo, voy, eh, lo estoy midiendo en la proyección horizontal es decir la distancia desde cualquiera de estos puntos de H sub 1 hasta la línea de tierra pues donde corta H sub 1 a la línea, a la línea de tierra quiere decir que en el espacio esta recta está tocando al plano vertical es decir es su traza vertical así que lo que vamos a hacer es hallar la traza vertical de esta recta A levantar aquí en vertical, esto habría que hacerlo con la escuela de cartabón, vosotros en el papel, y quiere decir que esta será esta, perdón, la traza vertical de la recta H. Le voy a poner nombre también. ¿vale? Bien, esta será V sub H, traza vertical de la recta H. No lo he puesto bien, lo voy a volver a poner ahora sí. De bueno, bien la traza horizontal de la recta h ya la tenemos, la traza vertical acordaos que ha de ser paralela a la línea de tierra puesto que una horizontal de plano eh, eh, eh, eh, mantiene la cota ¿vale? así que vuelvo a coger la escuadra y el cartabón, me alineo con la línea de tierra Epa, vamos a alinearnos bien con esa línea de tierra tenemos y por este punto de aquí trazo una paralela a la línea de tierra. sería esta de aquí. Bien, eh, esta línea que acabamos de trazar aquí, H sub 2, es la proyección vertical de la recta H. ¿Vale? que está definido por H 1 y H 2. Es una recta horizontal perteneciente al plano, ¿vale? ¿Horizontal por qué? Pues porque H 1 y la traza horizontal del plano son paralelos y H 2 y la línea de tierra también, es decir, mantienen la cota, ¿vale? Si quiero hallar el punto C exactamente donde está, tengo la proyección horizontal para hallar la proyección vertical, lo único que debo hacer es subir en vertical desde C1 y donde corte a H2 ese punto que vemos ahí será C2, ¿vale? proyección vertical del punto Esta sería la solución al ejercicio. Espero poder haberos ayudado. Cualquier duda me preguntáis.